Hoy os voy a hablar de una cosa muy importante. Voy a hablar del branding, porque sí, ¿sabes qué es el branding? ¿Sabes cuál es la diferencia entre branding, marca, rebranding? ¿Qué es el merchandising, la imagen, cómo hablo, cómo conecto? ¿Qué es el branding? Hola, soy Carlota de Oniad y en el vídeo de hoy os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre el branding, en qué consiste, cuáles son los tipos de estrategia que podéis utilizar y por supuesto. Cómo hacer branding de calidad. Así que, ¡comenzamos! Ey, conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD, inscríbete ya. Por cierto, ¡muy importante! Si queréis saber más información sobre marketing y empresa, suscribiros al resto de canales que tenemos en ONIAD, tanto al de News and Daily Business como al de ONIAD TV, os van a encantar, os van a flipar. Pero bueno, vamos a darle cañita a esto del branding, porque tiene muchísima chicha y es algo que os va a resultar muy útil, sobre todo si tenéis claro cuál es la diferencia entre branding y marca para poder implementarlo en vuestro negocio. Ven, vamos a ver, centrémonos por favor, ¿qué es el branding? El branding es el conjunto de técnicas y acciones que todas las empresas o incluso las personas utilizamos para potenciar y consolidar la percepción que tiene todo el público en general sobre nuestra marca, porque es bien sabido que tu marca ya no es solo lo que tú transmites, sino lo que el público piensa sobre ella cuando les viene a la cabeza tu nombre. Así que hay que cuidarlo muchísimo. Por lo tanto, y en resumen, la diferencia entre branding y marca es que la marca es la percepción que tienen las personas sobre tu negocio y el branding es el conjunto de acciones que hacemos para influir sobre esa percepción. Fácil, ¿verdad? No ha sido tan complicado. Ahora que ya tenemos la diferencia clara sobre branding y marca, Vamos a hablar sobre los seis tipos de branding que puedes realizar con tu empresa y con tu persona porque también se puede hacer a nivel individual. No te lo pierdas. Uno, Branding corporativo. ¿En qué consiste el branding corporativo? Son las técnicas que utilizaremos para influir sobre la percepción que tienen las personas sobre tu marca en general. Es decir, en este tipo de branding no te centras en un producto en concreto o en una línea de negocio. No, No, no, no, no. Vas más allá vas hacia la transmisión y difusión de una imagen concreta de tu negocio. Algunos ejemplos que destacan, Coca-Cola y su destapa la felicidad, o Ibercaja, el banco del vamos. Todos esos son mensajes que van a nivel corporativo, porque lo que nos interesa es posicionar la corporación entre el público en general, la empresa, la entidad y la compañía. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, alineándola con valores, con nuestros valores o incluso con emociones que sean fácilmente identificables y asociables a la marca. Truco extra, si quieres enamorar de verdad con el branding corporativo, utiliza el storytelling, porque te va a resultar muy, pero que muy, muy, muy, muy eficaz. Y además, si quieres saber cómo se hace, consulta este vídeo de la Real Academia en el que ya os conté todos los tips para hacer storytelling de calidad. Segundo tipo de branding, el branding de producto. Al contrario que en el corporativo, que es el que os he explicado antes, en el de producto ya entramos al detalle. Por ejemplo, a los atributos, a las características, a las especificaciones más concretas del producto que quieres destacar. Entonces aquí los anuncios giran en torno a ese producto o servicio en concreto, ¿vale? No a nivel general. Por ejemplo, la marca L'Oréal, ¿os suena? Sí, ¿no? La de productos famosísimos para el pelo. Las chicas estamos enamoradísimas de ella. Bueno, pues como sabéis, tiene diferentes líneas de productos, desde Skin Active, Fructis, Olia, etc, etc, etc. ¿Y qué hacen? Dan a conocer todos esos productos por individual. Entonces aquí la clave, como digo, es centrarnos en un solo producto para darlo a conocer y consolidar la imagen de la marca entre el público objetivo, entre nuestro target. Pero bueno... Que es que esto, si se hace bien, el branding de producto, si se hace bien, tiene un potencial increíble. Por ejemplo, ¿quién llama pan de molde al pan bimbo? ¿O suenan los pañuelos de papel? ¿O los llamáis Kleenex? Oye, estoy un poco acatarrado este invierno, ¿no? ¿Tendrás un Kleenex? A esto me refiero, un branding de producto bien hecho va a dar unos beneficios irresistibles a tu empresa porque ya directamente el producto se asocia con tu marca. Increíble. Increíble, no tengo palabras. 3. Social Branding o Branding Activista. ¿En qué consiste? Si tu empresa realiza proyectos de responsabilidad social corporativa, es decir, si tu empresa hace por tener un impacto positivo en su entorno y se esfuerza por la mejora de la sociedad, del medio ambiente, incluso por el bienestar de sus trabajadores, esto, queridos amigos y amigas, tenéis que contarlo. Porque, por suerte o por desgracia, si no lo contáis es como si no lo hicierais. Entonces, si hacéis todos estos proyectos y queréis darlos a conocer porque es una buena manera de posicionarse en el mercado como una empresa de confianza y además estáis ayudando a que vuestro entorno mejore, tenéis que hacer branding social. Conseguirás darte a conocer y posicionarte como una empresa con alma, con sentimiento y que no solo vela por sus beneficios. ¿Ejemplos? Pues por ejemplo, el de Inditex las donaciones que hace la gran marca de Amancio Ortega a la sanidad pública española, que la verdad es que han generado bastante controversia y discusiones entre a favor o en contra, pero bueno, la verdad es que Inditex tiene unos beneficios brutales y ha decidido que una parte de ellos se destinen a proyectos socialmente responsables, a la sanidad pública española, esto en realidad es una maravilla, entonces lo han dado a conocer, esto es social branding, que tu marca se posicione con acciones de responsabilidad social. Y pasamos al cuarto tipo de branding, personal branding o marca personal. Sí, porque el branding no solo tiene por qué hacerse en empresas, en negocios o en productos, no, también puedes hacerlo con tu propia identidad, con tu persona. Aquí la diferencia es que el producto eres tú y no tu empresa, así que Ten muy claro cómo quieres transmitir tu imagen hacia el público en general, cómo quieres darte a conocer. Si eres un experto en tu sector, potencialo, genérate marca, porque al final ganarás muchísima visibilidad ya no solo para ti, sino también para tu negocio y el valor de tu perfil profesional aumentará de forma increíble. Algunos ejemplos de personas que han trabajado súper bien su marca personal. NewsHour, Jano Cabello, por ejemplo, o gente como Steve Jobs, que también trabajó su marca personal de forma increíble y era totalmente reconocible. Así que tienes que darle caña a tu marca personal porque los beneficios son bestiales. Y pasamos al quinto tipo de branding, el Employer Branding. ¿En qué consiste esta técnica? Muy bien, ¿tú qué crees que es más importante? ¿Atraer talento o retenerlo en tu compañía? Ambas por igual. Sí, las dos son igual de importantes, pero ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo eres tú como empleador? ¿Cómo es tu empresa? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué os hace diferentes? ¿Por qué la gente querría trabajar contigo? Todo eso es lo que tienes que dar a conocer para llegar al público en general. Así conseguirás motivar a tus trabajadores, porque ven que realmente están en una empresa en la que merece la pena trabajar. Y por otro lado, las personas que quieran trabajar en una empresa puntera o en una empresa como la tuya, la conocerán. ¿Por qué? Porque tú has ganado visibilidad porque has hecho employer branding. Así que todas las acciones que hagas en pro y en beneficio de tu equipo, dalas a conocer. ¿Algunos ejemplos? Pues Nodriza Tech, el Venture Builder al que pertenecemos en Unidad, por ejemplo. Aquí nosotros transmitimos qué hace nuestro equipo, quiénes son los beneficios sociales que tenemos, los team buildings que hacemos a menudo, el buen ambiente que hay en la compañía. Al final la gente quiere trabajar en empresas únicas, en empresas diferentes y con alma, en empresas punteras. Así que asegúrate de que todo el mundo sabe que la tuya es de esas empresas. Y por último, el sexto tipo de branding, el co-branding. Como su propio nombre indica, co-branding, y no es porque seamos de Zaragoza, eh, eh, eh, el co-branding ¿Qué es? Es la colaboración entre dos marcas que, por ejemplo, pueden pertenecer al mismo sector pero no ser competencia directa o pueden poner a disposición de sus clientes productos que sean complementarios. Por ejemplo, Oreo y McDonald's. Se fusionan y hacen McFlurries. McFlurries de Oreo. Aquí es una relación win-win. Van a los dos. Otro ejemplo muy notorio fue el de Uber y Spotify. Se unieron y crearon una lista de reproducción en Spotify para que los usuarios de Uber la escucharan mientras iban en sus trayectos. Estas cosas son brutales. Además, lo bueno que tiene, por lo que es una colaboración win-win, es que ambas empresas se ven beneficiadas de la notoriedad de la otra. Son proyectos en los que todos ganamos. Así que, muy importante, vigila con quién te alineas. ¿Por qué? Porque si se dirige al mismo público objetivo, compartís el mismo target y tiene una imagen similar a la tuya, es decir, tiene un buen posicionamiento en su mercado, es cuando realmente estas colaboraciones merecen la pena. Y si no, que se lo digan a Pepsi y Coca-Cola, que han hecho una estrategia de co-branding, supongo que siendo plenamente conscientes, aunque fuera una detrás de otra, pero las navidades de 2019 Coca-Cola puso un cartel en medio de la calle en el que deseaban felices fiestas a su competencia. Y eso ya de por sí generó un bombo y fue muy viral. ¿Por qué? Porque no es lo normal. ¿Y qué hizo Pepsi? ¿Qué hizo Pepsi? Contestar. Y solo con el mero hecho de contestar por un lado Pepsi por otro Coca-Cola, ya fue en plan, madre mía, la competencia se ha alineado, vamos a darle visibilidad y todo el mundo habló de eso durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y mira que es son competencia directa, ¿eh? Pero bueno, ahí está, muchas veces una buena actuación, siendo creativos, y apostando por diferenciarte, puede dar unos resultados bestiales. Así que, en definitiva, ¿cuáles son las ventajas del branding? En primer lugar, generas confianza, en segundo lugar ganas notoriedad, ganas muchísima visibilidad. También atraes clientes, porque al darte a conocer entre tu público objetivo, en tu mercado y en tu sector, al final acabarás atrayendo gente con potencial interés en tu compañía, en tu producto o en tu servicio, y esto es clave. Pero también puedes conseguir fidelizar a esos clientes que ya te han comprado, porque te seguirán la pista en redes sociales y verán qué tipo de estrategias haces, qué campañas haces, nuevos productos. Y madre mía, vuelves a estar ahí en el top of mind, en el top of mind de tus clientes. Y por último, que va también en la línea, podrás fidelizar y atraer talento. Sí, sí. Cuando quieras ampliar el personal, tu equipo, podrás contar con gente que realmente esté apasionada y se muera de ganas por trabajar contigo. Que al final la pasión hoy en día en las empresas es lo que les da el alma y la vida. Un equipo comprometido es lo mejor que hay. Y ya, para terminar, ¿qué tienes que tener en cuenta para hacer branding? En primer lugar, tienes que ser transparente, tienes que ser muy claro y evitar la ambigüedad para no confundir al interlocutor o a la persona que vaya a leer o a oír todo el contenido que tú generas o que va a, en definitiva, recibir los impactos de toda tu estrategia de branding. Esto, muy importante, muy importante. ¿Qué tienes que tener en cuenta también? La emoción. Transmite emoción, cuenta historias. Transmite pasión, despierta sentimientos en tus consumidores, en tu público o en tu nicho. Es lo que tienes que conseguir porque así te identificarán mucho más fácilmente. Y por último, ten clara la identidad de tu marca, cuáles son tus valores, cuál es tu forma de trabajar, qué es lo que quieres transmitir o qué es lo que más te interesa posicionar en un momento determinado. Todo eso lo tienes que tener claro. Fíjate objetivos para ver cómo se está desarrollando la estrategia de branding, si se están cumpliendo o no, si tienes que mejorar algún aspecto o no, porque al final puedes hacer muchas acciones, pero si luego no tienes claro cómo está siendo el impacto que has generado, pues no servirá de mucho. Lo que no se mide no se puede mejorar. Ya lo sabes. Bueno, y dicho todo esto, dicho todo esto, ¿cómo vas a hacer una estrategia de branding? Pues muy sencillo, muy sencillo. Tú piensa tu estrategia, piensa cómo quieres posicionarte, piensa lo que quieres dar a conocer y cuando lo tengas listo, llámanos. ¿Sí? Fácil y sencillo. Llama a ONIAD. ¿Por qué? Porque con nosotros puedes dar visibilidad a todos estos tipos de estrategias de branding que te he comentado a lo largo del post. Puedes hacer campañas de prospección para ganar visibilidad y darte a conocer. Y puedes hacer campañas de retargeting para que todas las personas que ya han visitado tu web vuelvan. ¡Vuelvan! Impresionante, impresionante. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado un contenido de interés. Si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en dejar un comentario y por supuesto, suscribíos. ¡Nos vemos!